UADC Informa Calidad Académica El Consejo Universitario de la UADC aprobó por unanimidad la creación del Centro de Investigación y Conservación de la Biodiversidad y Ecología y la Recuperación y Conservación del Humedal de Cuatro Ciénegas, así como el Centro de Estudios e Investigaciones Interdisciplinarias y del Centro de Investigación y Jardines Etnobiológicos del Semidesierto en Viesca-Coahuila. En ciénegas se busca apoyar la investigación del municipio con características únicas en el mundo y que representa una oportunidad para conocer el origen de la vida, mientras que en Viesca se pretende contar con un espacio donde se promueva la conservación de la flora y fauna local y regional, para hacer una apuesta del desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat encaminado a subsanar y ser defensor de la diversidad cultural y del medio ambiente. La Red de Estudios de Género del Norte de México y la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Cuerpo Académico, Política y Sociedad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, convocan al octavo Congreso de la Red de Estudios de Género del Norte de México, el Norte en perspectiva, género, desarrollo, democracia y violencias. En el Congreso se pretende adentrarse en el análisis y reflexión, desde la mirada de género, de los contrastes y matices de los procesos socioeconómicos y políticos de la región norte pero también de México y el mundo. Podrán participar investigadores de cualquier disciplina y estudiantes de nivel superior y posgrado, con entrega de trabajos hasta el 20 de marzo del 2020. Inscripciones e informes a través de los correos electrónicos congreso congresoregnm2020.edu.mx y rosario.varela.edu.mx Vinculación la iniciativa de Red de Microimpacto Ambiental, Redmia, reconoció a maestros y alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila por su participación activa dentro de la red. Redmia es una iniciativa ciudadana que tiene como misión integrar y coordinar los esfuerzos de una red de cooperación entre instituciones educativas, dependencias gubernamentales, operadores de servicios públicos, empresas y la sociedad civil, con el fin de facilitar la implementación de programas de cultura de eco-eficiencia utilizando como herramienta una aplicación web. En este año participaron 11 planteles y 1.085 estudiantes de la máxima casa de estudios en las tres unidades. La Coordinación General de Extensión Universitaria realizó la tradicional posada navideña en el Centro Polivalente Francisco Villa, así como la entrega de reconocimientos por la conclusión de los cursos anuales que se ofrecen a la comunidad del Poniente de Saltillo. El Centro Polivalente atiende a 14 colonias gracias al apoyo de estudiantes de las Facultades de Enfermería y Ciencias Químicas, así como de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente y el Instituto de Ciencias y Humanidades. En esta ocasión se entregaron cobijas a personas de la tercera edad a ...a través de la campaña Cobija a un Adulto Mayor, implementada por la Facultad de Enfermería. ...alumnos de diversas escuelas y facultades de la Universidad Autónoma de Coahuila... ...realizaron las tradicionales posadas en escuelas de sectores vulnerables de Saltillo. Gracias al apoyo a la Coordinación General de Extensión Universitaria... ...Los Lobos al Rescate y asociaciones de alumnos de escuelas y facultades de la Unidad Saltillo... ...llegó el trineo de los lobos al Jardín de Niños Benito Juárez... ...en la colonia Josefa Ortiz de Domínguez y a la Malia del sector Valle Escondido. Se entregaron juguetes a niñas y niños y ofrecieron convivio con refrigerio y piñatas. Internacionalización El Centro de Investigaciones Socioeconómicas realizó el diplomado A Primer of Health Economics, una cartilla sobre Economía de la Salud, impartido por el doctor Pierre Pascal Guendron del Instituto Humber de Tecnología y Aprendizaje Avanzado en Toronto, Canadá. El doctor Pascal es profesor de Economía y coordinador de los programas Licenciado en Comercio, Gestión de la Atención Médica y Licenciado en Comercio, Negocios Internacionales en la Facultad de Negocios. Durante el diplomado participaron alumnos de posgrado de las carreras de Mercadotecnia, Psicología, Medicina, Economía y Comunicación procedentes de las unidades de Saltillo, Torreón y Norte Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien fincamos el saber